Amigas y amigos, de nos trasladamos hasta el Estado Vargas. Estamos aquí en Catealamar. Allá está la mar, miren, la mar, allá la montaña detrás de nosotros. Y aquí, buenas tardes Venezuela, buenas tardes al Estado Vargas, aquí el gobernador García Carmeido, su esposa María aquí está el vicepresidente Rafael Ramírez, los hermanos y compañeros de la empresa Turca, Suma se llama, ajá, el ministro de la vivienda, hoy es jueves de vivienda, y tenemos algunas actividades más tarde, pero quise pasar por aquí, me sugirió Rafael pasar por aquí, García Carneiro, unos minutos, para ver esta maravilla. Ustedes deben recordar que aquí vinimos hace como año y medio sí, año y medio terrenos que son propiedad de la nación propiedad del aeropuerto internacional Simón Bolívar Maiquetía pero bueno habían sido ocupados por sectores sectores interesados en miren, ganar dinero, mucho dinero y esto lo habían atiborrado por decirlo así de chatarra más de 3.500 desde autobuses hasta, hasta motos, chatarra contaminando el ambiente 800 que? 800 contenedores que eran bueno, la mayor parte de ellos estaban en ruina chatarra pues yo recuerdo, esas son las imágenes de entonces vamos a acercarnos, voy pues yo a ver si las veo Ajá, ahí están, ve así estaba esto donde estamos parados en este momento recuerdo que le pedí al gobernador que nos ayudara la Fuerza Armada nos ayudó, la gobernación Para sacar, yo no sé con cuántas grúas, ¿te acuerdas? Sí. <ríe> ¿Y a dónde llevaron por fin todo ese material? Todo ese chatarrero ¿Eh? así, así dejaron los adecos y los copellanos a Venezuela He hecho una chatarra pues Ajá, El 15 de diciembre del año 2010 Ha debido ser verdad que estuvimos aquí Miren, ve, vean ustedes, vean, vean El que tenga ojos, vea El que tenga oídos, oiga Así estaba este terreno, ¿cuántas hectáreas son? 37. 37, 36, 37 hectáreas Ahora, entonces, vengan para acá otra vez Aquí estamos, un año y medio después Miren, yo quiero felicitarles, pido un aplauso para todos los trabajadores Que están levantando esta nueva ciudad aquí, en Catealamar Y que han hecho, bueno, eh, milagros Porque aquí estamos con... Gracias a la cooperación con Turquía Aquí está una empresa turca que se llama Suma Trabajando, trayendo tecnología, trayendo maquinaria Construyendo junto con nosotros esta, este conjunto residencial Ahí está la imagen, pueden verla en panorámica Bueno, frente al mar, aquí estamos en Playa Grande, ¿no? Sector Playa Grande, un saludo a todos los vecinos Estábamos cruzando por allí el sector Playa Grande, vean ustedes qué diferencia, ¿no? Esto es lo nuevo, esta es la Venezuela nueva, la chatarra esa era, bueno, lo viejo, y vean ustedes cómo en revolución las cosas cambian rápido, y yo tengo que reconocer y hacer un reconocimiento pues, especial a Rafael, a Molina, a García Carneiro, a los compañeros de, de la empresa Turca Suma, y a todos los trabajadores y trabajadoras, ¿eh? que han hecho posible esta especie de milagro aquí estamos en estas 36 hectáreas, 37, ustedes tienen una diferencia de una hectárea, bueno, 37, 37 hectáreas estamos construyendo la cantidad de 2.300 y pico de vivienda, ¿eh? 2.368 bueno, una, una ciudad, una ciudad, y vaya, mire, qué bonitos edificios de cuatro pisos, frescos, una tecnología muy apropiada para esta zona, frente al mar, como ya lo estábamos explicando. Y el conjunto es de 96, 93, corrido, 93 edificios similares al, a los que estamos viendo allí. Dentro de pocas semanas estaremos entregando los primeros, no, edificios 67 edificios Igual a 1072 apartamentos Estaremos entregando en el mes de septiembre A mediados de septiembre Dentro de un mes aproximadamente Bueno, queríamos mostrar esta maravilla Miren ustedes Saludamos allá, trabajadores, trabajadoras Y ahora es cuando hay terreno para allá, ¿no? Vean ustedes como recuperando los terrenos ¿eh? Entonces vamos creando vida, condiciones para la vida Miren, miren, miren ustedes esta, esta mirada para allá. Oye, esta vista está muy buena. ¿No? Tienen una cámara por allá, Mira allá. El sol cayendo sobre el Caribe, vista al mar. Vamos pues a ver un apartamento, ¿no es? Porque no tenemos sino unos minutos nada más. Vamos a ver qué nos dice Rafael Ramírez. ¿Cuál es la inversión total aquí? Tenemos 113 millones de dólares. 113 millones de dólares. Yo estaba recordándole a Molina ahora mismo y le acabo de dar la instrucción siguiente para que tú sepas. Ah, mira, pero mira aquellos edificios allá. Además de este proyecto, ahí al lado está Farruco, es decir, la oficina presidencial de proyectos especiales construyendo 400, 400 apartamentos 400, más. 464. 464, miren aquellos bloques que están allá. Ahora, eso forma parte de, de la misma... El mismo lote de terreno, el mismo desarrollo, ¿no? Sí. Con otra tecnología. Bueno, ¿cuándo terminamos esas allá? Un poquito más falta, ¿no? En diciembre, a final de año. A ver, Rafael, explícanos brevemente. Bueno, este, este es el concepto. aquí está la etapa 1, el parro 93 del edificio. Nosotros estamos actualmente aquí, en base franco, está a nuestra derecha. Y, bueno, como usted puede ver, aquí hay un desarrollo también que es integral, además de un edificio y en todo el lugar, ¿no? Están los, liceos, está la casa celular... los liceos, ¿cuántos liceos? En liceo un liceo bolivariano. Sí. Está también en casa celular... No tiene salida, no está saliendo al aire. Tengan cuidado, por favor, con los micrófonos. Vuelvo a insistir en esto. Disculpe, presidente. Es un concepto integral, fíjese, el norte franco está a la derecha. De las 36 hectáreas que se declararon a vivir, hay 10 hectáreas que por el cono no aproximación del aeropuerto no se pueden construir edificios. Entonces ahí vienen canchas, Bien. todo el urbanismo. Sí, tenga. Bueno, veíamos la maqueta y la explicación. Ahora vamos a ver un apartamento. Este es un apartamento, ¿verdad? No. Tres habitaciones, De tres habitaciones, vamos a entrar. ¿Ve? Esta es la sala. Ya, ah, ya la le están cocina. equipando la, la cocina, ¿no? Ese es Bien. que. Los puntos de gas, ese es el calentador a gas Ah, le, le va a llegar gas directo al Direct apartamento sí. Aquí va la cocina, ¿no? La, la nevera, nevera, perdón Nevera, gas, la no cocina va a dónde? Aquí, Aquí va la cocina, ahí está la toma de gas Ajá. Y la nevera tiene sí. también su toma eléctrica, ¿verdad? De y de gas de Bien, gas. por aquí tenemos una ventana ¿Qué tal muchachos? ¿Ustedes sí toman fotos? Ajá, de ahí venimos nosotros por aquí, esto le falta todavía el acabado del piso, ¿no? Sí Un pasillo central baño. Un baño Con su ducha sí. Instalaciones sanitarias son Una frescas. habitación son muy Fresca, ¿no? Se, sí. se siente a pesar de, de que es una zona calurosa, precisamente uh -huh. Segunda habitación uh -huh. Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Consiguieron el micrófono que sirve? Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes allá? Todo bien. Mm. ¿Qué tal? Allá está Guerra Barreto. ¿No está Guerra Barreto? Acérquese al almirante Guerra. Que no lo he saludado, comandante de la guarnición del Estado Vargas. La, Por aquí vamos a la, la tercera, habitación. tercera habitación. Ajá. Tercera habitación. ¿Qué pasó? Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece este apartamento? ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Este tiene 65 eh, metros cuadrados. 65 metros cuadrados. Son estructuras muy frescas, sí. materiales. Bueno, el pase tenemos para Farruco. Farruco VI, ministro, para la reconstrucción del área metropolitana. Está por allá en Williams Lara. Ah, allá estuvimos también eso queda en la urbina al lado del refugio William Lara Parroquia Petare, Estado Miranda desde aquí, desde Vargas Parruco, estamos inspeccionando este lugar tan hermoso donde están haciendo una nueva ciudad socialista aquí en Vargas y te vamos a dar el pase porque hoy estamos entregando 80 viviendas allí en un lugar que estaba igual, tú te acuerdas, ¿Tú una laguna había ahí era un, era un terreno de un banco, imagínate tú. banco, abandonado. Eh, Bueno, abandonado, abandonado, engordando los terrenos. Y ahora vamos a entregar 80 viviendas allí. Farruco, lo que tenemos son dos minutos porque no hay más tiempo, pero queremos mostrar cómo quedó el conjunto habitacional William Lara. Adelante, Farruco. Bueno, Presidente, efectivamente, aquí, bueno, mucha alegría, mucha gente, esto eh, está muy emocionante. El conjunto, le digo, ¿usted ¿se acuerda cómo estaba el terreno? Porque se ha referido, lo visitó, creo que en diciembre del 2010, y usted dio instrucciones viviendas. Pues fíjense, yo he preferido hacer el pase aquí, acompañándome toda esta gente, la familia, muy felices, y este universo de niños mire cómo juegan aquí esto es creo que los compañeros de las cámaras y del... harán algunas tomas interiores pero yo me voy a dirigir a donde está el... la familia Rudo Olivo que una familia hermosa que está aquí ella además está embarazada y el general Ramón Viña le voy a dar los datos presidente esto es un conjunto de 320 veinte apartamentos en 16 edificios, son apartamentos, eh, son sí, 20 apartamentos por edificio, 5 pisos, 4 apartamentos por planta en la primera etapa eran de 3 habitaciones, en esta etapa son de 2 habitaciones para familias como esta que tenemos aquí de eh, eh, hasta 5 personas son eh, edificios prefabricados estructura metálica se, eh, lo, eh, los tabiques de, de concreto se arma muy rápido y la verdad que son realmente muy hermosos ¿no? y esta organización con estos jardines estos espacios bueno todos estos niños jugando quiero decirle también un dato más en el municipio Sucre se inscribieron pidiendo vivienda nueva, 57.700 viviendas, que vamos a construir como un reto de la Gran Misión en los próximos seis años. Bueno, esto es parte de eso de eso que está haciendo la Gran Misión. Quería darle la palabra a Rudolíjo y si usted tiene alguna pregunta, Rud, para que le diga al presidente cómo te siente, cómo se siente tu familia. Buenas tardes, comandante Chávez. Bueno, yo soy, estoy siendo adjudicada aquí en el urbanismo William Lara. Eh, mi nombre es Rubolivo, bueno, aquí me encuentro con mi familia, con mi esposo y mis dos hijas. Es que la emoción, o sea, es algo que uno no es fácil, o sea, ¿cómo me explico? O sea, no es cualquier persona, es, es Chávez, que con, delante de él nadie, o sea, como él no hay ningún otro. ...y por eso uno tiene que... ...no o sea, no, no salen ni las palabras como cómo uno expresársela hacia él... ...de aquí estoy... ...agradecido primeramente a Dios y a usted... ...Presidente Chávez, por todo... ...y por cada uno de los apartamentos que seguirá entregándole... ...a cada uno de las personas que los están necesitando... ...porque sin usted, nada... ...gracias Comandante Chávez... ...bueno Presidente... ...quisiera poder transmitirle... ...la felicidad... ...la dicha que hay aquí, la alegría... Pero bueno, es muy difícil, usted lo ha vivido tantas veces, ¿cómo transmitírselo? Si no tiene ninguna pregunta, estamos a la orden, si no, pues le devolveríamos el pase. Bueno, Farruco, muchas gracias. Yo quiero felicitarte a ti y a todos los trabajadores de, esa, de ese complejo residencial William Lara y a toda la familia que así como la señora Olivo con su esposo. ...sus hijos, sus hijas... ...están ahora mudándose... ...ellos vienen de allá de los ranchos... De la, ...de la quebrada... ...de la barranca... ...y ahora tienen tremendo apartamento... ...además ahí en el corazón de la urbina... ...un terreno extraordinario... ...para ustedes... ...esa es la revolución bolivariana... ...apartamentos, viviendas de calidad... ...y además subsidiadas... ...hay que recordar que las familias... ...más pobres... ...bueno, terminan pagando casi nada... las familias de clase media bueno, pueden pagar hasta el 40, 50% del costo de la vivienda, esto es solo posible en socialismo. Queríamos hacer es, ese pase, Farruco, pero como no tenemos más tiempo, son las 5, tenemos actividad aquí en el Estado Vargas, en otros lugares, nos despedimos de allá del complejo residencial William Lara. Hoy entregamos en todo el país 872, 872 nuevas viviendas, la gran misión Vivienda Venezuela cumpliendo con el país, cumpliendo con el pueblo. Dentro de seis años, seis años, siete años, cuando termine el próximo periodo presidencial, no quedará una sola familia en Venezuela que no tenga su vivienda digna. Mientras tanto, aquí está, aquí está la muestra de lo nuevo, la revolución de la vivienda, mira qué belleza, tremendos edificios, tremendos apartamentos y tremenda nueva ciudad aquí en Playa, Playa Grande. Felicitaciones, nos despedimos con esa vista. Saludamos allá, las familias que están saludando, a los muchachos, a la juventud. Un saludo a todos y desde aquí al Estado Vargas y a toda Venezuela. Bueno, despedimos la transmisión y nos vamos a la actividad que tenemos aquí en Vargas, gobernador. Buenas tardes y muchas gracias. Bien, escuchábamos entonces declaraciones del presidente de la República, Hugo Chávez, en esta inspección que realizará al desarrollo habitacional Playa Grande. Repetimos brevemente, 93 edificios para 2.378 viviendas, o sea, son 67 que estarán listos para septiembre, es decir, 1.072 apartamentos. Además, veíamos la entrega de 80 viviendas en Petar, Estado Miranda, en el complejo William Larr. así Así, despedimos el presente avance, continúen disfrutando de nuestra programación.